Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá en mi canal de YouTube. Y hoy vamos a estar eh, repasando lo que es esta Copa Nueva que se viene, esta Copa Nanto 2019. Y mm, quiero repasarla con ustedes. Acá están básicamente las reglas. Las preguntas frecuentes las pueden eh, evacuar acá porque acá está todo. Ahí vale, saco esto. Bueno, eh, acá pueden ver... Totalmente cuáles son las, las reglas a seguir, los pasos a seguir, para poder participar Vamos a repasarla juntos Bueno, lo que son un cuarto de final, va a jugar el equipo A contra el equipo B El jueves pasa, digamos, como un como cuarto de final del Mundial Directamente arranca ahí, cuarto, semi y la final o sea, son, somos poquitos equipos, pero está bueno para arrancar eh, con el tema de la, de la organización bueno, eh, van a estar jugando el jueves 29, la semi se va a jugar el viernes 30 y, el, eh, y la final el sábado 31 de agosto, ¿bien? a las 7 de la tarde Siempre es hora de Argentina, ¿bien? por las dudas Las reglas, va a haber equipos de 3 personas O sea, cada equipo va a tener 3 personas y un suplente si es que quieren tenerlo En el caso de que no tengan ganas, ponen 3 personas y Yo les aconsejo que pongan el cuarto porque... Eh, si se les cae uno o justo uno no puede ese día o lo que fuera Bueno, directamente Llaman al, al cuarto, al suplente, por decirlo así y puede, y puede jugar No puede participar nadie que esté fuera de la lista ¿Bien? Eh, o sea, por eso, lo que tienen que hacer básicamente es agarrar y decirle ya en este momento Che, mira, hay un torneo que está haciendo esta persona eh, Vamos a inscribirnos Tienen ganas de jugarlo, pum Bueno, eso así Después eh, bueno, lo que les dije, que van a jugar solamente los integrantes del equipo titular, salvo que alguno no pueda, entonces ahí puede o que decían cambiar. Eso ya queda a criterio cada uno. Che, no sé, Tenés un mal día o bueno, llamamos al suplente. Chao, olvidad. Bueno, eh, si juega una batalla de 6 minutos, es una batalla, o sea, es a muerte, batalla de 6 minutos y eh, gana el que elimine al equipo rival. Bien sencillo. Eh, en caso de que haya empate, porque los dos equipos se quedan campeando, yo no lo juzgo, está perfecto, hagan lo que quieran. Pero entonces en ese caso se va a definir eh, el desempate en una batalla eh, de defensa y ataque de 6 minutos para ver quién gana. Uno va a atacar y uno va a defender. Eh, quien defienda y quien ataque se definirá al azar en un mini sorteo por mí. O sea, voy a agarrar papelito, equipo este, equipo este, pum, veremos quién defiende y quién ataca uno va a ganar porque uno tiene que defender la bandera y uno tiene que atacar. O sea, si no atacas, eh, gane que defiende y si logras defender la bandera, pues, bueno, está claro que vas a ganar. Eh, se utilizará cualquier tipo de tanque de Tier 6 del juego ya sea premium, de línea o de recompensa, no sé lo que sea que tengas por ahí de Tier 6, todo vale. Eh, esto lo, lo puse más que nada para aclarar las dudas y las preguntas. La batalla no tendrá restricciones de munición, o sea, puedes crear AP, APCR, eh, para que se me apague la luz, Uuuh, vale va. AP, APCR, eh, hit o explosiva, y puedes poner el equipamiento que quieras, lo que se te ocurra. Después, eh, las batallas se van a luchar, como puse acá el primer mapa, en Ensk. Y eh, en el caso del empate, como les dije, la de. O sea, ya saben de entrada en dónde se va a jugar, o se vayan metiendo los tanques en base a eso. O en el caso de que estén cerca de sacar un tanque que tenga ganas, pueden hacerlo porque tienen tiempo. En el caso de empate, como le puse en el inciso 1, eh, la batalla se jugará en Timmeldorf, ataque y defensa. O sea que tenganlo presente también. Después eh, punto este, cada equipo debe, debe asignarse un nombre, yo que este lo puse. Pero bueno, yo creo que no hacía falta, pero bueno, por las dudas, ¿viste? Para que no... Después no me diga, eh, no, pero bueno. ¿Por qué no le puedo poner este nombre? Bueno, que no contenga racismo ni palabras ofensivas. Entonces, bueno, eso. Eh, punto G. El registro comienza desde el día sábado, o sea, ayer, que fue cuando hice el directo y lo anuncié. Y tendrá tiempo hasta el miércoles a las eh, 12 de la noche, así tengo tiempo de inscribir los equipos y, y estar bien en contacto con los capitanes a través del juego o a través del disco. en caso de que un equipo no se presente perderá automáticamente los puntos o sea, estamos para jugar estamos ahí ya armando la partida todo y no aparece nadie automáticamente pierden los puntos y los gana el... para los puntos en realidad no gana, no hay puntos es eliminación, pero o sea, automáticamente queda eliminado a eso me refiero y de estar incompleto podrás jugar si lo desea, o sea, te falta te falta uno de los tres puedes llamar al suplente, que es lo que pongo acá, puedes llamar al suplente o, eh, si no está el suplente para jugar, tenés ganas de jugar y te la bancas, jugar con dos bueno, no pasa nada, yo he jugado torneos con dos y hemos ganado alguna vez otra partida difícil, pero bueno, se puede, si tenés la capacidad y lo haces bien puede que, que, te, que te desenvuelvas bien eh, ah, esto es importante, pero no puedes llamar a un jugador fuera de la lista. Eso uh, no vale. Eh, punto ahí. Bueno, para registrarse, cómo haces para registrarte? Sencillo, se hace a través del Discord del canal, eh, tenando, o sea, de mi canal, en la sala que creé ayer, que se llama Copa Nando 2019. Eh, en eso que coloques el nombre del equipo, cuando, o sea, te pones eh, las ratas del desierto, por ejemplo. Es el nick de los tres más el suplente o sea los cuatro nick o solamente los tres, los tres nicks eh, de los jugadores de, de wok o sea los nicks de los jugadores de wok y, eh, y díganme quién es el capitán quién, quién es el que representa quién es el capitán del equipo eh, bueno y por último la parte más jugosa y más linda del torneo es que se van a estar entregando 2.400 eh, monedas de oro del juego y se repartirá de la manera que ustedes consideren yo se lo dejo al libre albedrío de, del equipo eh, yo diría que sería lo mejor siempre que sea de manera equitativa obviamente pero si jugaron con tres jugadores toda la partida o el torneo digamos se les conviene hacer 800 de euros para cada uno en caso de que hayan jugado con un suplente capaz pueden hacer 600 de euros para cada uno y quedan los cuatro por los cuatro completos con su tonito. Así que bueno amigos, quería hacer algo muy concreto, muy sencillo, muy básico eh, para que para que sepan cómo se iba a desarrollar esto. A ver si puedo hacer algo que este no lo tenía planeado, pero tal vez se pueda. A ver denme un segundo, denme un segundo eh, que les quiero mostrar más o menos cómo está eh, organizado el torneo. ¿bien? Eh, Vamos a hacer así, vamos a ir a eh, vamos a mostrarles eh, cómo, cómo, cómo quedarían las plazas en el caso de que eh, bueno se eh, vayan escribiendo y, y de qué manera queda organizado. Bueno, acá está. A ver, que lo pongo acá. Ahí va, mirá. Bueno, algo así sería más o menos. Cómo, cómo estaría organizada la cosa y bueno eh, ahí ven cómo se enfrenta el equipo A contra el equipo B, el equipo C contra el equipo D, la Semi 1, después L contra el F, X contra el H, la Semi 2 y después ambos equipos que resultarían ganadores de, de un lado y del otro se encontrarían en una final que ahí hay, eh, arriba de todo como especifique eh, está bien bien detallado de qué eh, de qué forma se desarrolla el, el torneo, que acá está, ¿ves? Acá arriba, pueden ver eh, tranquilamente que eh, se va a estar jugando lo que es el, la batalla de cuartos el día jueves 29, después eh, a las 20, a las 21 al otro, a las 22 y a las 23 porque quiero tener todo bien, bien organizado, bien armado, quiero hacerlo bien eh, la semifinal 1 y la semifinal 2, acá están el viernes 30 cada una a las 20 de la 21, de este, efectivamente y el torneo finaliza el sábado 31 a las 19 horas eh, Está además decide que el torneo lo organizo yo, o sea con mis propios eh, con mis propios bienes, con mi propia mi propio dinero, por decirlo así así que bueno Espero que les, que les sirva, que les divierta, que se, que se la pasen bien, que como siempre es el objetivo del canal eh, Pasarla bien, divertirse, hacer algo distinto, cambiar un poquito de lo que venimos haciendo a veces Siempre en vuelta y jugar aleatorias Bueno, igualmente hay un montón de eventos ahora que, que la empresa está sacando, que Wargaming está sacando Y están buenísimos eh, Línea de frente, ahora se viene a saber desde acero Nada, hay un montón, un montón de cosas, están buenísimas Así que, bueno amiguitos, espero que les... Que les sirva, que les interese, que se suscriban al canal eh, y que, que bueno, y que bueno, tengan suerte y ganen. Eso es importante. Además, obviamente, de divertirse y pasar la vida. Bueno chicos, muchas gracias por estar de otro lado y nos vemos en la próxima. Chau chau.